Soy Chica Sobresalto y el 22 de noviembre vamos a estar mi banda de sardinicas guapas y yo en Central presentando el nuevo disco Sobresalto.